Hola, buenos días, soy Juan José Cobo y esta es la solución del primer punto del tercer examen corto de cálculo. Bien, el problema fue f de x igual a un tercio de x a la 3 más 1 medio de x a la 2 menos 2x más 1 lo primero que se tiene que hacer es encontrar el corte con el eje X. El cual es muy sencillo. Cuando F es igual a cero, digo, con el eje y. El corte con el eje Y. Cuando x es igual a 0, entonces esto es 0, porque cuando x vuelve 0 elevado a la 3 es 0, multiplicado por un tercio 0, más lo mismo, 0 elevado a la 2 0, multiplicado por un medio 0, 0 por 2 da 0, más 1, por lo tanto, todo es igual a 1. El corte con el eje y es 1, o digamos el punto... 0,1 Bien Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos o los posibles puntos críticos de la función Entonces, Para esto derivamos la función original Aplicamos la ley de la regla del de, de, de los exponentes, y entonces tenemos 3 sobre 3x2 más 2x1 2, 2 x, 1, menos 2, porque este se vuelve 1, se vuelve 0 y se va a la x, y la constante se vuelve 0. Todo esto es igual a x2, porque 3 y 3 se cancelan, 2 y 2 se cancelan, más x menos 2 de aquí podemos sacar que los puntos críticos son los números que cumplan con esta función los números que juntos multiplicados de menos 2 y sumados de 1 positivo eso serían 2 por menos 1 dan menos 2 y luego con 2 más menos uno es dos menos uno, que es dos menos uno. Y aquí obtenemos que los puntos críticos son... X es igual a menos dos y X es igual a uno. Ahora... Volvemos a, deriv a derivar la función para poder obtener los posibles puntos de inflexión. Volvemos a derivar y nos da 2x más 1. De aquí, si lo igualamos a 0 para sacar los puntos de inflexión, obtenemos que... X es igual a X es igual a menos 1 y X es igual a menos 1 medio. Como ya tenemos este posible punto de inflexión, vamos y evaluamos los puntos críticos para saber su concavidad, usando la segunda derivada. Entonces tenemos X es igual a 2. A menos 2 cuando x es igual a menos 2, entonces tenemos 2 menos 2 más 1. Eso es igual a menos 4 más 1 que es igual a menos 3. Entonces es sí. cóncava hacia abajo. Y ahora cuando x es igual a 1, tenemos 2 por 1 más 1 que es igual a 2 más 1 que es igual a 3 es positiva, por lo cual es concava hacia arriba. Entonces tenemos la concavidad. Ya que tenemos los puntos críticos y el posible punto de inflexión, el cual evaluaremos para asegurarnos, ahora tenemos que encontrar cuáles son, estos pu cuáles son los puntos exactos en esta fórmula. F de menos 2 es igual a un tercio de menos 2 a la 3, más un medio de menos 2 a la 2, menos 2 por menos 2, más 1. Aquí tenemos un tercio por menos 8, más un medio 2. Por 4 al ser un cuadrado, un número par en la exponencia se vuelve positivo menos 2 por menos 2 a menos 4, entonces más 4 más 1. Aquí solucionamos menos 4 tercios más 4 más 4 da 2, 2 más 4 da 6, más 1 da más 7, y aquí tenemos que es menos 8 más. 21 sobre 3. 21 menos 8 da 13 sobre 3. Nuestro primer punto, que lo llamamos el punto A, es igual a menos 2 sobre 13 sobre 3. Cuando F es igual a 1, tenemos que es un tercio por 1 a la 3 más 1 medio por 1 a la 2 menos 2 por 1 más 1 esto simplemente es un tercio más 1 medio menos 2 más 1 ¿por qué? porque 1 elevado a cualquier potencia es 1 y esto lo podemos simplificar a 2 más 3 sobre 6 Menos 2 más 1. 5 sextos. Menos 2 más 1. Es igual a... Es igual a... 6... 5... 6 menos 12 más 1 es igual a 5 menos 12 da 7 sextos, más 1 es igual a 7, negativo, negativo. Bueno, 7 sextos, más 6 sobre 6 es igual a menos un sexto este otro punto B el cual es 1, menos un sexto y nuestro punto de interés es el punto de inserción F es igual a menos un medio Vamos a reescribir como un tercio. Y eso es igual a un tercio multiplicado por menos un octavo, más, un medio, multiplicado por, se 2 dos dos cuatro, menos, dos dos, uno, más uno, lo cual es, menos uno, sobre, veinticuatro, más, 1 sobre 8 esto lo podemos simplificar a 8 por 3 más 1 más tres, igual más 2 4, más 2 que es igual a 1 sobre 12 más 2 que se puede resolver como 25 12, 12. entonces nuestro, nos, nos da nuestro siguiente punto que es menos 1 medio coma 25 12 Para encontrar nuestros intervalos de movimiento, hacemos esto: hacemos una recta con nuestros puntos de interés, menos 2, menos 1, medio, y cogemos con nuestro segundo derivada más 2 menos 1 Y evaluamos los puntos que están ¿Eh? Puntos de interés que 1 Hacemos Si sí, el número es mayor que 1, digamos, un 2, 2 más 2 da 4, 2 menos 1 da 1, esto es positivo. Y utilizamos el resto, digamos, un medio, un medio más 2 da... O podemos utilizar también este, 0, 0 más 2 da 2, 0 menos 1, 2 menos 1 da negativo. Pongamos menos 1, menos 1 más 2 da 1, menos 1, menos 1 da menos 2, también da negativo, y para un número mayor, menos 2 da, o menor, mejor dicho, menos 3 más 2 da menos 1, menos 3 menos 1, negativo con negativo da positivo. Tenemos que esta derivada Está siempre creciente, por lo tanto la curva es así. De este lado la curva disminuye, pero hay un punto de inflexión porque aquí vuelve a crecer. Este es nuestro punto de inflexión. En este punto la gráfica pasa de ser así a ser así. Con esta información ya tenemos suficiente para graficar la curva. La cual se puede ver de esta manera. En el punto X igual a menos sí, dos, punto crítico. Mm -hmm. crítico y un máximo porque su segunda derivada nos dio negativa significa que abre hacia abajo y su coordenada es menos y abre de esta manera Luego, x igual a un medio, tenemos un punto de inflexión. Es decir, aquí en este punto, cambia de ser concavacidad hacia arriba, de ser hacia abajo, hacer ser hacia arriba. Bien. x igual a 1 tenemos otro punto crítico que es un mínimo ¿Por qué? porque nuestra segunda derivada en la que hemos es, fue positiva lo cual eso significa que es hacia arriba y su coordenada es 1 X, menos un sexo y la coordenada de menos un medio menos medio coma sabiendo esto concreta La nuestra gráfica pues ya con estos datos podemos graficar aquí conocemos que en el punto 1 menos uno. menos 2 menos 1 medio menos 1 menos 1 menos sexto 25 12 11 13 tenemos los siguientes eje Y eje X punto máximo punto mínimo y punto inflexión aquí la derivada de 0 hacemos un corte con el eje aquí 25 Como vemos está más o menos en la mitad de esta gráfica Estaría de esta manera con hacia abajo, hacia arriba y esta sería nuestra gráfica para la función más o menos. Faltarían son los cortes con el eje, pero esos son más complicados de obtener. Gracias.